pero también un equipo de rehabilitación que está conformado por el médico fisiatra y también por varias especialidades en rehabilitación como lo es fonoaudiología terapia ocupacional, terapia física. También hay algunos grupos y algunos profesionales que de forma transversal acuden a atender al paciente y a resolver dudas en cuanto a educación y hábitos de vida saludable. Además, se va a iniciar una prevención secundaria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 a la, al paciente afectado, sino a todo su entorno familiar. Es por eso que ante cualquier síntoma que pueda sugerir que el paciente tiene un ataque cerebrovascular, no duden en consultar con nosotros. Tenemos aquí un servicio de urgencias que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Una CB no se presenta cuando uno quiere, puede ser en cualquier momento. En el ataque cerebrovascular, recordemos que hay una premisa que es muy importante, que es tiempo de cerebro. Por cada minuto que pase, se pierden o se mueren entre 1.9 a 2 millones de neuronas.